Mua ¿Qué hecho, cuate? Nada puede mal ¡Charmen unos pinches chingadazos! Eh, no lo creo. Mala idea. Chingate la challito! Tenemos un 33 12 ¡Venga! ¡Sí! ¡Necesito ayuda! ¿Qué demonios crees que haces? Ya era hora. ¿Qué te pasa, estúpido? ¡Oíste madre, compa! ¡Apóntele bien! <risa> viste madre, compa. ¡Sabio Nara, tonto! <risa> ¿Estás molestando a mis amigos? Tú no eres competencia para Yoshi. De... Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. ¿Ah, esta no tiene fin! ¡A tu casa! Adiós. ¡Se acabó! Sal a pelear! ¿Ah? ¡Qué fácil! ¡Eso fue fácil! ¡Hola! ¡A mi perra no me la piques. ¿Estás a salvo, amigo? ¡Rise, motherfucker! No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. ¡Me lleva la cachetada! ¡Pásame la sandita! ¡Perfecto! <risa> ¡Detrás de ti! Cumplida, ¿Está bien, bien, bien, bien, Veremos qué sucede. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Qué pedo? ¿Y tú qué coño eres? Eso fue estúpido. Amigo mío, estás soberanamente. Hasta luego. ¡Al fin te atrapé, esponja! a ningún lado maldito chingate la chayito Tengo un problema. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Chingate la rosera. Problema resuelto. Wey. Hice todo lo que podía. Te lo agradezco, Peter Aquí estoy